Mi enfermedad es tipo 1, ya que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 3 es neurológica, una afectación neurológica. La tipo 2 eh, no consiguen eh, sobrevivir muchos años. Y yo afortunadamente pues tengo mi tipo 1. Eh, bueno, esta enfermedad eh, consiste en una, una falta de una enzima en la sangre que lo que hace es como si fuese una especie de tijeritas para eh, cortar o deshacer los trozos de células que el cuerpo tiene que deshacer y produce, y entonces actúa como cortando esos trocitos de células para que se pueda, el cuerpo, eliminarlas mejor. A los enfermos de Gotcher, pues nos falta esta enzima y entonces esas células se nos van a, de desecho se nos van acumulando. Se nos acumulan en el hígado y en el bazo, por eso los tenemos los, las barrigas como más inflamadas, como los niños estos de de África que son delgaditos pero con barrigas y claro eso lo que conlleva es que tenemos anemias, nos falta de hierro cansancio generalizado eh, hemorragias, hematomas y también, pero también se nos acumulan en los huesos. Cuando se nos acumulan en los huesos, lo que nos produce son unas crisis óseas. Es decir, que nos llegan a afectar incluso que se nos, nos, nos microsa los huesos y esa zona ya pues, está muerta del hueso. Y eso nos limita mucho la vida. Eh, incluso, claro, te produce muchísimos dolores. Y eso es lo que nos invalida mucho a los enfermos de Gocher. Eh, bueno, pues a mí esta enfermedad me la diagnosticaron cuando tenía cuatro años, pero no sin antes pasar por un montón de, de pruebas, de diagnósticos, de médicos. Incluso me escayolaban la pierna sin tenerla rota, solo por el simple hecho de que la tenía inflamada, pero no había rotura. Eh, me dijeron que tenía leucemia, que ya mis padres les dijeron que yo no llegaría a una edad más o menos mediana, porque con esta enfermedad no había cura. Y bueno, afortunadamente, cuando yo tuve cuatro años, eh, me diagnosticaron la enfermedad. Me pusieron nombre y apellido a esta enfermedad, la enfermedad de Ocher, pero no había tratamiento alguno. Entonces, pues nada, eh, yo fui creciendo, mi etapa escolar eh, intentaba ser una persona normal, como mis compañeras del colegio, pero siempre tenía mis limitaciones. Tenía épocas en las que me tenía que quedar en la cama, porque me daban mis crisis, eh, tenía que visitar mucho más al, a los médicos, más que mis hermanos o mis amigas, y, pero bueno, más o menos estaba controlado un poco. Pero claro, luego ya fui creciendo, y, pero mi enfermedad también crecía conmigo. Eh, y claro, ya la época esta de crisis que me daban, que era una semana, diez días, o me dolía solo la rodilla, eso ya se quedó atrás. Ahora ya eran crisis más duras, me dolía la rodilla, la pierna, la cadera, me invalidaba para poder moverme por mí misma, para perder clases, tenía que ingresar en el hospital. Entonces ya ahí fue cuando empezó un peregrinaje para buscar soluciones que no encontrábamos por ningún lado. Íbamos a curanderos, a santuarios, vírgenes, hospitales, no encontrábamos ninguna solución. Y me dieron una crisis muy fuerte estuve ingresada mucho tiempo en el hospital, de la antigua residencia de Valladolid, que para mí es como mi segunda casa, y me dio pena cuando nos tuvimos que ir a la nueva, pero bueno, todo es mejorado. Y allí estuve ingresada como más de un mes, ya no sabían qué hacer conmigo, entonces decidieron que me iban a trasladar al Ramón y Cajal de Madrid, y allí pues otra vez pruebas y pruebas, y allí eh, me dijeron que la única solución era un trasplante de médula, porque mi enfermedad ya estaba avanzando mucho, y bueno, pues esa era la solución eh, tengo dos hermanos y les hicieron a ellos las pruebas de donante, pero tuve tan mala suerte que no eran compatibles conmigo, entonces pues nada eh, te llevas un palo anímicamente pues jolín, son tus hermanos los más allegados pues una pena, pero bueno nos pusimos en contacto con la Fundación Carreras eh, y a nivel mundial buscando una médula, pero no encontrábamos médula, eh, pero pasaron dos años, de eh, esa búsqueda de donante para mí y tuvimos una llamada del Ramón y Cajal. Mira, te ha tocado la lotería, eh, ha salido un tratamiento específico para la enfermedad de gocher Y claro, eso era una alegría. Y claro, cogimos la maleta y para Madrid. Estuvimos en el Ramón y Cajal, me, hacer, me explicaron en qué consistía el tratamiento, me hicieron pruebas porque había que solicitar ese tratamiento y mucha burocracia y muchas como para decir, justificar que yo necesitaba ese tratamiento. Pero ¿qué pasaba? Que en España no estaba autorizado ese tratamiento. Y entonces lo solicitamos como uso compasivo, porque yo mi enfermedad ya estaba muy, muy avanzada. Y, pero claro, se solicitó desde Madrid. Y entonces a alguien en un despacho dijo, esta chica no es, de no es de Madrid, pues nada, como es un tratamiento muy caro, que se vaya para Valladolid y que Valladolid asuma el coste. Entonces, otra vez para Valladolid, con mi enfermedad avanzando, los meses pasaban, la burocracia pasaba, y hasta que al final, el 2 de septiembre del 93, conseguí mi primera dosis de tratamiento. Es un tratamiento específico para mi enfermedad, solo vale para los gocher, es intravenoso, es hospitalario, y se pone cada 15 días en el hospital. Y bueno, pues eso sí que tengo que decir que funciona. Es caro pero funciona, mis niveles de bazo y hígado, eso fue lo primero que bajé, porque además yo siempre decía, ya tengo cintura, mamá, ya tengo cintura. A nivel hematológico, pues también recuperé, ya no tenía tanta anemia, ya no tenía las piernas llenas de hematomas, que parecía que tenía más cardenales que el Vaticano, mis hemorragias ya no eran como antes y la medicina sí que funciona. Eh, pasa que estuve desde el 93 hasta el 2009 eh, cada 15 días yendo a ponerse el tratamiento y funcionaba muy bien, recuperé mi vida. Eh, ya pasé de ser dependiente a independiente. Tenía mi trabajo, mis amigos, hacía mis salidas, mis vacaciones, pero en el 2009 me bajaron de dosis. Y entonces ya, pues ahí sí que tuve una caída muy grande. Eh, volví a una silla de ruedas durante muchos meses eh, a nivel de hematología tuve otra vez eh, anemias, eh, bueno, pues todas estas complicaciones que también pasan factura, eh, te delimitan mucho la vida, dependes de la calidad de vida, ya no es la misma que teníamos antes. Entonces, pues anímicamente ya le digo, es un bajón que, que también afecta. Me tuvieron que poner una prótesis de cadera, que la otra también va en camino, porque claro, tanto tiempo que ha pasado, eh, los huesos se quedan afectados y yo desde pequeña tardé mucho en la de medicación. Ahora lo que tienen suerte los niños que nacen con la enfermedad de ocher es que en cuanto nacen ya tienen la medicación y entonces no van a estar tan afectados ni van a tener las secuelas que yo he tenido. Pero bueno, de lo que cuento, que después de pasar la, dos, la temporada de silla de ruedas, de recuperarme, de de decir, bueno, pues ya me ha pasado todo lo peor que me puede pasar, pues en el 2015 me detectan un cáncer. Me trataron y me operaron y volví otra vez a superar todas estas cosas eh, porque lo importante es tener ganas de vivir. Y, y bueno, pues ahora eh, yo pensaba que esto ya lo estaba superado, eh, ya estaba todo fenomenal y tengo tan buena suerte que mis oraciones fueron escuchadas y después de 23 años, yendo cada 15 días al hospital, porque tenías una vida limitada, ponerte un tratamiento intravenoso, la medicación sale en pastillas. Entonces, claro, eso es como que te sientes menos enferma, porque te llevas tus pastillas en el bolsillo y son dos pastillas al día puedes hacerte tus viajes cuando quieres, no tienes que depender. Además, es menos enferma porque no tienes que ir al hospital de día, no tienes que estar viendo con los oncólogos, con los con la oncología que se ponen las quimios. Que yo a veces, claro, como son voces, te sientan al lado de alguien, pues te hacías compañía porque te pasas unas horas en el hospital y al final decides, bueno, me voy a centrar, me pongo mi música y mis libros y no quiero entablar relación con nadie, porque igual luego fallecen. Y eso también te, te llena ahí al corazón. Y entonces, y ahora tengo que deciros que la medicación es muy cara, pero que hace su efecto y yo he vuelto a tener una vida que, como cualquier otra persona, vivo con mi enfermedad, con mis limitaciones, pero puedo seguir adelante. Entonces cuando nos enteramos del concurso de fotografía eres arte, que su lema era la superación, yo dije lo tengo claro, me tengo que presentar a este concurso y representé a mi asociación para que, dar visibilidad a las enfermedades raras y sobre todo a mi enfermedad, porque aquí en Castilla y León somos pocos. Y eh, a nivel nacional no sé si llegaremos a unos 300, 400 como muchísimos, pero aquí por ejemplo, ya le digo, en Castilla y León no llegaremos a más de 10 personas, igual me quedo largo. Y entonces eh, es necesario que investiguen, que sacan estas eh, eh, Tratamientos para las enfermedades raras, porque yo hace años eh, no tenía tratamiento ninguno y hoy en día estoy aquí sentada. Y además quiero dar las gracias públicamente a mis padres, que sin ellos, sí, sin ellos no estaría aquí. Gracias. A continuación, Santiago de la Riva, representante institucional de FEDER en Castilla y León, procederá a la lectura del Manifiesto Nacional a favor de las enfermedades raras, cuyo lema este año es «Haz que el tiempo vaya a nuestro favor». Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, voy a dar un poco de agua. Yo sabía perfectamente, después de ver, cuando me tocaba intervenir, que después de escuchar a Mónica iba a ser un momento difícil para mí, y así lo es, porque soy, aunque sea de León, te es muy fuerte, soy muy sensible, y la verdad es que tu, tu testimonio ha sido maravilloso y, y define muy bien lo que pasa en el mundo perdón, de las enfermedades raras. No hay manifiesto que pueda leer que sea mejor que tus palabras, lo has dicho todo, lo que nos pasa, lo que pasa a los pacientes en, en, un, en, un, en un minuto y además de una manera muy, muy bonita, enhorabuena. Has hablado de los problemas que has tenido para las derivaciones, cuando te mandaban de un lado para otro porque era cara, eras cara. Has, has hablado de, de lo importante que es investigar, porque hay menos de la mitad de los medicamentos que están en Europa eh, están solo en España financiados, has salvo de tantas cosas que a mí personalmente me ha emocionado y creo que defines mucho mejor que yo voy a hacer con este testamento que voy a soltar lo que pasa en el mundo de las enfermedades raras. Pero como el protocolo es el protocolo, el presidente me está mirando ya enfadado. No, no, no tú, sino mi presidente, mi presidente. <risa> Los dos y mis presidentes, pero estaba, el que me estaba mirando era mi presidente. Voy a dar lectura al manifiesto porque creo que también es serio hacerlo y es la reivindicación que hacemos todos los años. Cada año nos intentamos focalizar más en una en una de las partes que entendemos que están más débiles y, bueno, a ver qué os parece. Eh, no sin antes, porque es de justicia, agradecer que por fin este Plan Integral de Enfermedades Raras, Pierre Ciel se haya puesto en marcha. Dar las gracias a todos los que han participado, a todos, sin excepción, por eso no quiero mencionar a nadie. Eh, sí que me gustaría tener un recuerdo especial para el movimiento asociativo que tanto y tanto ha luchado y también a la Administración, porque por fin eh, han dejado que los pacientes seamos partícipes activos de este plan. ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que este plan tenga toda la pinta de ser un plan que en el futuro pues, funcione muy bien y ayude a que personas como Mónica tengan una mejor calidad de vida. Eh, pues empiezo. En la Unión Europea se denominan enfermedades raras, aquellas enfermedades cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Una realidad que se vive en España, pero también en otros puntos del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras, eh, de las cuales 6.772 están identificadas en Orfanet, que afectan al 7% de la población mundial. Esto significa que 3 millones de españoles, que 30 millones de personas en Europa y que 40, y bueno, 47 millones en Iberoamérica, 100 millones en el mundo, están afectadas por una enfermedad rara. Y no es una cifra así al azar, es que en casi todos los casos los tenemos registrados. ¿no? Eh, son, por tanto, enfermedades que, consideradas una a una, afectan a muy pocas personas, pero que tomadas en su conjunto implican a gran parte de la ciudadanía. Se trata de personas que conviven con alguna enfermedad de carácter genético, crónico y degenerativo en más del 70% de los casos. Enfermedades que además aparecen en la infancia en dos de cada tres casos, que conllevan una gran discapacidad en la autonomía y que también afectan a la calidad de vida de sus familiares y su entorno. Su complejidad y baja prevalencia hacen necesaria... Una alta especialización, concentración de casos, un abordaje multidisciplinar y experiencia para la atención. Todos estos aspectos son relevantes, especialmente teniendo en cuenta la dificultad diagnóstica de estas enfermedades. Matizo que aquí parte de esto se, se arreglará con el tema del fill, porque dejaremos de, de ir que un paciente vaya muchísimas consultas y que pueda ir para que todos los, los expertos le vean en una única consulta. Por esto, en este 2023 nos unimos a las Alianzas Europeas e Iber, Iber, Iberoamericanas, EURORDIS y el Iber, respectivamente, y a la Red Internacional de Enfermedades Raras para hacer un llamamiento global en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Que queremos que esto sea algo global y no solo a nivel nacional. Desde FEDER nos unimos a este día que se celebra cada 28 de febrero, 29 cuando es año bisiesto, bajo el lema «Haz que el tiempo vaya a nuestro favor», enmarcada en una campaña global para impulsar una movilización internacional que frene las dificultades de acceso en equidad, a diagnóstico y tratamiento. Nada voy a decir de esto después de lo que ha dicho Mónica. Nuestro objetivo es afrontar los retos que supone, no solo el retraso o la ausencia de diagnóstico en enfermedades raras, sino también la dificultad en el acceso al mismo. Eh, ante la ausencia del diagnóstico, cuando la enfermedad no tiene nombre todavía, pues desde una perspectiva internacional entendemos que hay que reconocer a las personas y familias sin diagnóstico como un colectivo diferenciado por la Administración desde una perspectiva internacional, también nacional y autonómica, y reconocer el tejido asociativo que trabaja de manera incansable, y aquí felicito a, al de Castilla Castellón en concreto, para dar respuesta a las familias que, enfrentan, que se enfrentan a esta situación. También pedimos implementar en el sistema sanitario la codificación Trastorno Raro Sin Diagnóstico Determinado, que suena un poco raro, pero está incluido ya en Orphanet, y que será clave para conocer exactamente cuántas personas en esta condición hay en cada país, favoreciendo el posterior acceso a los recursos cuando estos estén disponibles. Significa sencillamente que cuanto más información tengamos, mejor podemos abordar, sobre todo vosotros, los médicos, a los pacientes, cuando más información tengáis a nivel de europeo a nivel mundial. ¿no? Y también pedimos impulsar programas para fomentar la interacción en la investigación de enfermedades raras y la sostenibilidad de esta, favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado para que se transfiera con mayor rapidez, agilidad y equidad a la práctica sanitaria, es decir, a los pacientes. A nivel nacional, pues reconocer y potenciar los programas que actualmente apoyan la atención de un diagnóstico que se desarrolla en nuestro país. El programa de enfermedades raras sin diagnóstico del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y también el del Ciberer. Están en esa línea. El objetivo de, del Spine UDP es ofrecer un diagnóstico a las personas que padecen una enfermedad rara y que hasta la fecha no han podido obtener el nombre o la causa de su enfermedad. Sí. Menoz tiene como objetivo contribuir al diagnóstico molecular... Preciso de los casos clínicos de enfermedades raras no resueltos. También los programas, que se vienen, los programas que se vienen desarrollando de enfermedades raras no diagnosticados y pacientes sin diagnóstico en diferentes centros de referencia. Del tema del sin diagnóstico después vamos a hablar creo en la siguiente mesa y hay expertos aquí que nos pueden hablar con mucho más criterio como, como María. Implantar estructuras y rutas que en coordinación con el sistema de salud permitan proseguir en el proceso de diagnóstico cuando la enfermedad no tiene nombre. No tiene nombre todavía. Para ello es imprescindible evaluar el impacto de las iniciativas que ya están en marcha, como el programa Impact Genómica. La discapacidad, la discapacidad en algunas enfermedades raras podría prevenirse con diagnóstico y tratamiento, y en otros casos un diagnóstico precoz y un manejo adecuado pueden modificar el impacto de la discapacidad. Una adecuada implantación del baremo de discapacidad mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes y familiares, dado que permitiría, que permitiría atender de forma eficiente las necesidades de estas. Ya estoy acabando, ¿eh? solo me queda una. Eh, desde una perspectiva internacional también, es necesario impulsar e implantar el plan de acción europeo en enfermedades raras que permita la actualización de políticas en materia de enfermedades raras, asegurar el acceso en equidad a infraestructuras como las redes europeas de referencia y después a nivel nacional y autonómico, pues ya para acabar, imprescindible reactivar y actualizar la estrategia de en enfermedades raras del sistema nacional de salud que tanto estamos luchando, con los recursos necesarios y garantizando la coordinación en todo el territorio para fomentar obviamente la equidad, ¿no? Armonizar a nivel autonómico los planes de enfermedades raras, que actualmente se encuentran en diferentes grados de desarrollo, aquí estamos iniciándolo, pero bueno, es un primer paso, como antes hablábamos, e impulsarlos en aquellas comunidades autónomas donde todavía no existen, creo que este es el séptimo, todavía faltan bastantes. Impulsar medidas que garanticen el acceso en equidad a pruebas de diagnóstico, como son las genéticas o programas de cribado neonatal, ampliando la cartera común de servicios asistenciales que garanticen la equidad para todas las comunidades autónomas. Garantizar el acceso de las personas a la red de centros, servicios y unidades de referencia que puedan actuar como apoyo para coordinación diagnóstica, confirmación diagnóstica perdón, y definición de las estrategias terapéuticas y de seguimiento. Implantar la medicina genómica, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, y de precisión, alineándonos con el objetivo de la Alianza de Salud de Vanguardia. Y reconocer la especialidad sanitaria de genética en España… Y equiparnos así con el resto de países europeos que permita implantar todos los avances que, está, que están aconteciendo en genómica y que respalde el desarrollo de la medicina personalizada en nuestro país con la visión integral y global necesarias para que los resultados lleguen a los pacientes. Me permito recordarles a todos ustedes que somos el único país de Europa, el único que no tiene la especialidad de genética, el único. No sabemos todavía por qué. Todas estas medidas que acabo de decir son fundamentales para lograr los retos específicos a los que nos enfrentamos. Es por ello que desde Feder necesitamos a las instituciones competentes, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030, que tiene un nombre bastante largo, a reconocer el colectivo de personas sin diagnóstico de manera diferenciada y a de desarrollar acciones estratégicas y destinar los recursos necesarios para garantizar el acceso al diagnóstico en condiciones de equidad, independientemente, como decía antes Mónica, del lugar de residencia. Gracias y perdonar que esto sea un poco largo. Escuchamos la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. La verdad es que después de escuchar a Mónica...